Le deseo mucha suerte, anote el primero. Comenzó con el 0, el 0, el segundo, es el 7, el 7 y cerrando pega 3, es el 6, el 6, el número ganador de Pega 3 es el 076. Repito, el número ganador, el 076. Veamos ahora los números del Pega 4. Busque su boleto si jugó Pega 4. Vamos a ver los cuatro números esta noche. Comienza con el 5. El 5, el segundo. Anótelo, es el 8. El 8, el tercero. Es el 9. El 9 y cerrando Pega 4. Es el 6. El 6, el número ganador en Pega 4 es 5896. Repito, el número ganador, el 58, 96. Ahora continuamos con el multiplicador, el que aumenta hasta 5 veces los premios menores. Adelante. Y el número del multiplicador esta noche es el... El 5, el 5. Ahora pasaremos al sorteo del Loto Cash, que esta noche juega un premio de 530 mil dólares. Mucha suerte y adelante con el sorteo. Cayeron los bolitos. Busque lápiz y papel o su boleto de jugada. Mucha suerte. 530 mil dólares es el premio de esta noche con Lotería Electrónica. El primero, el 12. El 12. El segundo, el 2. El 2. El tercero es el 20. El 20. El cuarto en camino es el 23. El 23. El quinto llegó, es el 14, el 14, y en breve conoceremos cuál es el Bolo Cash. Esta noche es el 9, el 9. Anote los números ganadores en Loto Cash, son 12, 2, 20, 23, 14, y el Bolo Cash fue el 9. Cerramos con el sorteo de doble revancha, y esta noche juega un premio de 200 mil dólares. Mucha suerte, y adelante con el sorteo. Última oportunidad para los que combinan su jugada de loto cash con doble revancha. Vamos a ver, viene ya el primero. Anótelo, es el 14. El 14. El segundo es el 23. El 23. El tercero es el 4. El 4. El cuarto es el 31. El 31. El quinto en camino es el 34, el 34 y en breve conoceremos cuál es el Bolo Cash. Es el 8, el 8. Anote los números ganadores. Esta noche en doble revancha son 14, 23, 4, 31, 34 y el Bolo Cash fue el 8. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta noche. Para más información...